Hola primos, ¿qué tal? Bueno, en este momento quiero hacer un comunicado en general a todo el mundo diría yo, porque esto creo vendría a afectar a, a masas de, de gente eh, relativamente creo que todo el mundo estaría involucrado acerca de, de este tema y la verdad que yo sí lo he escuchado yo la verdad es que de un momento a otro eh, tampoco lo creía, eh, no pensaba necesario hacerlo ni decirlo pero hace poco he estado eh, revisando eh, nuestro canal de, de youtube y, y como mucha gente lo dice es verdad, hay, hay, hay problemas en youtube, la verdad es que en mi caso particular me eh, empezó Ahora. a sorprenderte que eh, ha empezado a subir y a subir el número, el número de suscriptores Así que muchas gracias, somos 1500 primos, carajo Dale, dale, latino, dale, dale, latino, tu primo de corazón Dale, dale, dale, latino, dale, dale, latino, no, no, no, no, no, no. Eso es todo primos, cuídense mucho, pórtense bien, todo está bien con YouTube, ¿no? Dale, suscríbete, dale like y ¡chao, chao primos!